Nadie podrá comparar el estilo que traen estos pibes. Como un boxeador dando golpes al aire, esperando que los esquive. Estoy, hoy, reciben, huyen de este especible. Propaga el germen que os pondrá firme. No decirme lo que hacer, ni venirme a joder. Cuanto más palos me lleve, menos me costará crecer. Haciendo temas de taller, varios versos me saqué. Dame el pésame o rézame tu triste ser. Para creer, dijeron mucho sin saber Yo con la garganta rota, miedo les hice tener Y me podría parecer un suicidio, pero ¿qué vamos a hacer? Si nacieron para perecer o parecer Sea lo que hace todo el mundo Entro en un segundo Tiran acá la canasta, pero les desvío el rumbo Dando vueltas con el rombo, con la cara Rambo Bailándome una rumba en la penumbra de mi cuarto Sumergido en caos, perdido en mí mismo Sigo aprendiendo de los errores del pasado Paso la hoja porque se me han caducado Solo veo borregos con culo Calla otorga Déjate de moda rara Siempre hay esperanza de que todo va a cambiar se creen gabias, no son camel ni ducal Son ocp del malo, apestoso, algo roñoso Ojo por ojo, si eres conocido popular Me importan un carajo, somos tres locos Harto de apariencia farsa, cosa para la foto Que no se te ve a cara de pato Ni inseguridades, dale dale, le duele Estamos en Beger pasando el rato Otra vez yo quise, jamás pude volver a volverte tu mirada como hay cristales reflejados, no sirvió de nada Te doy la gracia no sin antes soltarte un pareado Escribo letras malas, es normal que todo vaya mal Y cuando te vienen a buscar, dejo flores blancas con tu sangre en el portal Disimulando baja la escalera donde mucho fumamos, está buena Taqueando con anillos, pinchando la goma de la rueda Normal que no te duela, Se estás aletargado y dormido con dolor de muela Si no lo quieres terminar para que lo empieza La pintura no se cuenta por bote, se cuenta por las piezas Triángulo descubierto por el capitán, dejando muertos por millones de miles detrás. Con reliquias pretenden escapar y nadie dice nada. Es normal si están comprados por cosas materiales. Los de puta en casa de Juan, eh.